el testeo, que es una medida que Corea del Sur, Singapur, Alemania han implementado masivamente, sea algo al que puedan acceder las personas sin costo, vale decir, sea el costo del seguro de salud, FONASA y SAPRE. Y aquellas personas que no tienen cobertura de seguro, bueno, lo asume el Estado. Esta moción parlamentaria fue presentada eh, hace ya unos días, se declaró obviamente inadmisible y lo que queremos solicitar al gobierno es que le dé patrocinio. Cuando uno mira lo que está pasando, no, lo que está pasando en el mundo, la tasa de fatalidad, no de mortalidad, de fatalidad en Italia, es de eh, un 11%. En Corea del Sur, un 1,6%. Alemania, que tiene más de 63.000 casos, es de un 0,87%. En la medida que aumentemos el testeo, vamos a poder, como país, tomar mejores medidas. Y algo que ha hecho Singapur, y creo que es interesante el caso, es traquear, vale es decir, caso detectado. Con eh, coronavirus se obliga a la familia a hacer cuarentena y además se hace un seguimiento mediante una app que, además, eh, Singapur ya liberó para el mundo, por lo tanto, podríamos tomarla nosotros como país y de esa manera vamos sabiendo y vamos georreferenciando a las personas y tenemos un mejor mapa de la situación de nuestro país. El hecho de cerrar perimetralmente las eh, zonas, la región metropolitana, la región de Ñuble, ayudaría mucho a evitar contagios. Lo que ha pasado en mi región, con un, eh, una persona indigente de poco más de 40 años que venía de Chillán, que ingresó a la región, que estuvo en Talca, en Molina y que finalmente termina falleciendo en el hospital de Curicó, es algo que da cuenta de la importancia de aislar zonas, de cerrar perimetralmente pero no evitar eh, el tránsito dentro de ellas. Y es importante que el gobierno además de eh, estas informaciones que da diaria de casos, no sabemos cuántos además están en la cola, cuánta espera hay, también tome otras medidas y nos dé a conocer un plan en el que la ciudadanía se ponga en disposición de entender que esto es grave. Grave de verdad eh, y es importante que todos seamos parte y seamos nosotros mismos la principal vacuna. Lavarse las manos con agua y jabón, que es algo que venimos repitiendo tantas veces. El evitar el, el acercamiento con otras personas, el aislamiento social, el hacer caso de las instrucciones es parte de lo que va a hacer que esto sea diferente.